Hoy vamos a cocinar un tibón espectacular de chovichu. ¿Por qué se llama así? Porque la chuleta tiene esta forma de té. ¿Y qué nos deja a los lados? Pues nos deja dos partes de la ternera increíbles, como es el solomillo, más tierno, y el lomo bajo, este entrecot impresionante, que tiene una carne igual un poquito más tersa, pero tiene un sabor increíble, riquísimo, nos encanta. Y nada, lo vamos a acompañar muy sencillito de unas patatas fritas y pimiento verde frito también, muy rico. Como veis nuestra pieza tiene un grosor bastante ancho, esto puede ser pues, de 8, 8 centímetros más o menos, así que lo vamos a tener que hacer poquito a poco, no va a ser vuelta a vuelta, lo vamos a hacer eh, unos minutos por cada lado y lo que vamos a hacer es hacerlo con su propia grasita. Le vamos a quitar un poquito de grasita de aquí y con esto nos vamos a ir a la parrilla y la vamos a embadurnar con su propia grasa. Como veis nuestra plancha ya tiene la grasita de la propia pieza y la vamos a colocar tres minutos, vamos a ponerla por la parte del hueso, tres minutitos para que el calor vaya entrando a la carne por todos los lados. Vamos a ponerlo ahora durante 3 minutitos por esta parte de aquí, por la grasita. Y vamos con el último lado. Y ya al haber dejado 3 minutos por cada lado, vamos a hacer un vuelta a vuelta de 3-4 minutos por cada lado para que nos queden su punto. Vamos a dar la vuelta fijaos que pinta y es momento de poner nuestra sal marina y pimienta recién molida si os gusta nosotros con sal así después de estos minutos vamos a sacar fuera una tablita y lo vamos a dejar reposar durante 5 minutos para que los jugos se queden todos dentro luego veréis qué pintaza han pasado los 5 minutos de reposo y ahora lo que vamos a hacer es desprender nuestra pieza de solomillo del hueso y el lomo de ternera. Que corte más bueno la costrita que ha hecho la piel, qué bueno. Cortamos también el solomillo. Que está, que se deshace totalmente. Y este es el resultado de nuestro t A nosotros nos gusta la carne poco hecha. Si queréis darle una pasadita luego o dejarle unos minutos más por cada lado, perfecto también. Tiene un sabor increíble, ya lo hemos probado. Y lo vamos a, a maridar con un vinito tinto espectacular. Solo nos queda animaros a suscribiros al canal, activar las notificaciones y estar atentos a todas las recetas que tenemos. ¡Un abrazo!